Oigan, ¿han visto el meme de, de la trampa para las moscas? Bueno, según el meme dice que necesitamos un poquito de azúcar, necesitamos un poquito de agua, un pedacito de palito y una piedra. Entonces yo les vengo a describir cómo sería el proceso de esa trampa para acabar con las moscas. A mí se me ocurre que la mosca va a andar así volando, fregando como siempre, Y de repente va a aterrizar el azúcar y va a decir... ¡Azúcar! Pero ojo... No le vamos a poner azúcar... Le vamos a poner sal... Pero ¿saben qué? La mosca no lo sabe... Entonces la mosca va a comer... ¿Y qué va a pasar cuando coma sal? Ya ven que cuando uno come sal le da mucha sed... Le va a dar sed... Y aquí precisamente le vamos a poner el agua... Entonces la mosca cuando se coma el azúcar... Este... Pero que va a ser sal... Se va a venir a tomar agua porque le va a dar mucha sed. Y va a estar tomando agua aquí. Pero ojo. Tampoco le vamos a poner. Este agua. Le vamos a poner aguardiente. Entonces la mosca tampoco va a saber que es aguardiente. Y va a estar aquí tomando. Y una vez que tome. Se va a emborrachar. Entonces cuando se emborrache. Lo que va a hacer es. Va a buscar algo de comida porque le va a dar hambre. Y va a buscar y va a buscar. Entonces. Va a decir... ¡Oh! ¡Estiércol! ¡Comida! ¡Sí! ¿Y saben qué? Se va a dirigir hacia donde está la supuesta comida... Que va a ser la piedra... Cuando se baje del aguardiente... Aquí va a estar un pedacito de palo... Con este pedacito de palo la mosca se va a tropezar... Y se va a saltar en la piedra... Y se va a romper la cabeza... Y ahora sí que va a ser una mosca muerta... Entonces... Este, con las siguientes moscas que vengan, va a ser el mismo proceso. Va a llegar la mosca, va a comer sal, va a tomar aguardiente, se va a tropezar con el palito y se va a golpear la cabeza con la piedra. Y de esa manera van a poder acabar con una y otra y otra y otra mosca. Así es que, por aquí anda una mosca, amigos. este Voy a ver si realmente funciona. Así si es que, luego les presento si, si funcionó de verdad.